Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy les tengo un video, vean, una joyita, de verdad. No puedo creer yo que exista este tipo de anuncios en, en, en YouTube, que realmente, o sea, a leguas se ve que esto realmente es una estafa. Háganse una idea, si el mundo fuera totalmente plano, como dicen los terraplanistas, y no hubieran montañas, no hubiera nada que interfiriera mi visualización. Yo desde aquí, siguiendo una línea recta hasta China, hasta allá se vería que esto es una estafa. Gente, estoy hablando de un anuncio que me salió en YouTube, el cual lo grabé. Pasaron unos cuantos segundos que no grabé al principio, pero vamos a verlo. Es este que tengo preparado por acá. Voy a hacer esta imagen un poquito más grande para que ustedes lo aprecien bien, porque lo grabé en vertical y eh, se pierde mucha, mucho la resolución original del video. Pero pues son las cosas que hay. Voy a ponerlo como por aquí, ahí yo creo que se ve bien. Eh, vamos a verlo. No perdamos más tiempo, porque este video es larguito, dura unos 18 minutos más o menos. Eh, veámoslo para que lo analicemos y ustedes me digan realmente esto puede ser real o no la dejo en la mesa si no sales a este bar en 30 minutos con al menos mil dólares más de lo que tienes ahora en tu cuenta el auto es tuyo eh, eh, ese señor tiene un Lamborghini o un, un, un auto de esos de lujo y le dice si en 30 minutos usted no tiene mil dólares más de los que tiene ahorita en su cuenta ese carro va a ser suyo. Esta, esta compañía o esta empresa se llama, ya estuve investigando en internet y aparece con varios nombres ahí extraños, se llama Focus News 365. Tengan mucho cuidado con este tipo de publicidad, gente. De verdad, de verdad se los digo. Vamos a escucharlo. Uh, bueno, te tomo la palabra. Así que vamos a intentarlo. Muy bien, hagámoslo. Quiero hacer esto lo más transparente posible. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Oh, me da vergüenza decirlo. De hecho, prefiero no hacerlo. Oye, no te mm. avergüences. Todos hemos estado allí. De hecho, la mayoría de las personas que ven esto podrían estar en la misma situación. Bien, déjame revisar. Aquí tratan de crear un vínculo con la persona que está viendo el anuncio para que diga Uy, yo me veo reflejado. Yo también no tengo dinero en mi cuenta bancaria. Y entonces por medio de generar ese tipo de pequeñas empatías o pequeñas similitudes con la audiencia, el espectador, es que, o sea, este anuncio realmente está pensado a un nivel de marketing muy, muy, muy alto. Y la persona que no conoce estas estrategias puede caer muy fácil. Claro. Tengo 63 dólares y 37 centavos, pero me pagan la próxima semana. Bien, ¿te importa si lo mostramos? Sí, no hay problema. Bien, ¿me lo das un segundo? Sí. Bien, vamos a la página web de Gemini. Gemini. Ahí está. Bien. Ahora estás en el área de miembros. Uh -huh. Ve a Inicio e ingresa tus datos para registrarte gratis. Bien. Bien. Uh, Jerry está rellenando ahora un par de datos para configurar su cuenta. No se tardará más de un minuto. Y cuando termine de rellenar sus datos privados, nos conectaremos. Muy bien. Ya está listo. Por cierto, me salió un video de esta misma gente. Vean, es que las técnicas que utilizan realmente son cosas... Ese video sí no lo pude grabar. Eh, grabó, pero no, no me grabó el audio. Estaba scrolleando en... Creo que era en Facebook y me salió ese video. No, en TikTok. Eh, ellos pagan por publicidad en redes sociales, entonces por ese es el mecanismo que utilizan para atraer a más gente. Una, una entrevista que estaba dando eh, eh, Elon Musk, el, eh, bueno el, de la marca Tesla y todo esto que está haciendo los viajes a, a Marte. Bueno, ese señor tomaron fragmentos del de video de esa entrevista, le quitaron el audio original en inglés y le metieron una traducción en español que no corresponde a lo que estaba diciendo eh, Elon Musk y estaban eh, o sea, como que Iliumos decía que Gemini o esta cosa eh, era la mejor eh, eh, plataforma y que él mismo le iba a pagar a, a las personas mil dólares si no generaban ingresos en su primer día. Una cosa de locos, una cosa de locos. Y utilizar estas estrategias, aparte de que no son legales, no son éticas. Entonces, viéndolo desde, desde todos los puntos que ustedes lo vean, esto realmente lo que va a hacer es hacerlos perder dinero. Excelente. Ahora, en el fondo, Gemini 2 está configurando tu cuenta y vinculándola al software de nuestra plataforma de trading y a uno de nuestros brokers. Parece que ya está hecho. Solo se tarda un, un par de segundos. Sí, ¿listo? Sí, todo está listo. Ahora, lo que tienes que hacer es verificar tu depósito. Optaste por un depósito de 250 dólares, que es el mínimo para operar con Gemini. Uh -huh. Como puedes ver, tu saldo dentro de la app Gemini es de 250 dólares. Ahora, vamos a hacer un par de ajustes. Algoritmo de auto trading activado. Bien. Divisas activadas. Sí. Acciones desactivadas. Sí. Muy bien. Básicamente, ganancias compuestas un activadas. Tutorial. Las ganancias compuestas significan que cada vez que ganas, el tamaño de tus operaciones aumenta y tu saldo crecerá aún más rápido. Lo recomiendo totalmente. Bien. Perfecto. Todo listo, Jerry. Estás listo, listo para iniciar Jerry? tu nueva vida. <ríe> Lo estoy. Bien. Lo que necesitas hacer dinero. es presionar el botón de iniciar Oro Trading. Muy bien. Pulsa resultados de la operación. ¿Puras? Verás. las operaciones que se ejecutan en vivo. Porque casi Volvamos. No te escucha mi bueno, no sé si ustedes lo están escuchando, pero... En uno o dos minutos para ver qué pasó. Sí. En Sabes que tu auto espera por mí, minutos. ¿no? Amigo mío, confío 100% en el software. Uno o dos minutos. <risa> bien. Dos minutos después. Ah, bien. bien, ya pasaron dos, dos minutos. minutos Echemos un vistazo a la app. Bien. Si todo salió bien, debió haber hecho un par de operaciones. Increíble. ¿Qué te parece? Tu ganancia actual es de 245 dólares, además de tu depósito inicial de 250 dólares. Así que, 245 dólares de ganancia en poco más de dos minutos. Oh. Vamos a dejar de verlo y revisemos en 15 minutos. Suelta el teléfono. De acuerdo. 15 minutos más tarde. <risa> Bien. Han pasado 15 minutos desde que iniciamos la app, y he tenido que evitar que Jerry revise su saldo cada 39 segundos. A ver, ¿qué tienes ahí? Muestra. Ok. Oh, Dios mío. ¿E ¿Esto es real? ¿1,075 dólares en solo 15 minutos? Uh, no sé qué decir, Brandon. No creo que esto sea dinero real. Sí es dinero real. De hecho, vamos a retirar algo de tu beneficio para que lo veas con tus propios ojos. Debido a la cantidad de dinero que manejamos día a día, tenemos un contrato bancario empresarial. Esto significa que transferimos dinero a cualquier banco en cualquier país en cuestión de minutos en lugar de días. ¿Saben cómo funcionan ellos? Eh, yo no sé si ustedes vieron los videos anteriores de Ontega, una estrategia similar captaban a gente por medio de eh, publicidad pagada en redes sociales. Eh, Ontega era una plataforma que le recomendaba a usted hacer inversiones. Tenían su propio, como esto, que ustedes pueden pues, elegir qué operaciones hacer, pero ellos te llamaban y le decían: Vean, hay una oportunidad muy buena, operen esto, eh, eh, haga estos movimientos, pero era, como dicen, plan con maña, para que usted, sí, usted va a ganar las primeras operaciones, usted metió 250 dólares, y en un momento u otro, de la nada le van a decir: Vea, ya tenemos mil dólares, ah sí, ya puedo retirarlo. No, es que ocupamos que usted no meta. Eh, ahora 500 dólares más para que usted pueda eh, porque esta es una oportunidad que hay eh, eh, hace, haciendo estos movimientos y usted, y pero no los tengo, sí pero es que usted si saca esos mil dólares que ganó no va a poder seguir con la operación mejor métale otros 500 para que usted y, y así se lo llevan hasta que llegan al momento que le dicen no, mejor pida un préstamo, no, mejor eh, vaya y empeñe su televisor, su casa, y eso es lo, la misma estrategia que utilizaron en Ontega. Y no es necesario configurar nada en la propia app. Todos tus datos se almacenan de forma segura en la plataforma de broker. Al igual que los demás millonarios que operan en la misma plataforma. Es un poco como cuando retiras de PayPal y el dinero está en tu cuenta en segundos. Bien, si vas a inicio, Bien. detén el oro trading por un momento y presiona retiro rápido en la app aquí sí bien ahora especifica cuánto dinero quieres retirar hemos dicho mil dólares verdad sí que sean mil bien ingresa mil dólares y pulsa retirar bien como puedes ver primero se conecta a tu broker y luego envía la transferencia prioritaria a tu cuenta bancaria transferencia bancaria realizada con éxito Significa que la app ya no funciona, quiero mantenerla funcionando. No te preocupes, puedes reiniciar el trading con el dinero. Ojo a eso, quiero mantenerla eh, funcionando. Entonces probablemente usted, esa va a ser la estrategia, usted si sí va a ganar dinero en la primera operación. Pero esto usted dice, pero es que si gané mil dólares, puedo ganar más. Usted vuelve a meter ese dinero, le piden que meta más dinero de que metió originalmente y ahí es donde se pierde. Todo. dinero que quede Si esto fuera real, díganme una cosa, ¿por qué...? O sea, si usted, o sea, si esta gente en tan poquísimo tiempo ganó miles de dólares, ¿por qué no, hay, no estamos cundidos de millonarios en, en, en el planeta? Si esto fuera real. O si esto existiera, el que creó estas estrategias, ¿por qué las comparte con la gente? No lo ven así como un poco ilógico. O sea, ¿qué millonario caritativo que descubrió la fórmula mágica o, o la estrategia má mágica para hacer operaciones? Las quiere compartir porque simplemente es buena persona. Y crea una plataforma para que todos la usen. No es un poco ilógico. Quede en tu cuenta cuando desees. Pero primero, daremos un paseo. Tu dinero llegará en unos 10 a 15 minutos. Está bien. ¿Buscas esto? Así es. <risa> bien, aquí estamos. Han pasado 15 minutos desde que transferimos el dinero. ¿Puedes revisar? Por supuesto. ¿Y? ¿Qué? Está ahí, Brandon. Es, es increíble. Mi cuenta es de 1,063.37 dólares. Es decir, mil dólares más de lo que tenía en mi cuenta esta mañana. Ahora, ¿te gustaría ir a retirar este dinero para que veas que es dinero gastable de verdad? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Vamos. Ellos tienen la fórmula para hacerse millonarios Y pagan anuncios en YouTube para compartir con el mundo De que todo el mundo se haga millonario Aquí algo como que huele Como que huele raro Oh, Dios mío Esto es increíble No tenía tanto dinero en mis manos Desde que compré mi auto de segunda mano en efectivo Te tengo que dar un poco de eso. No, no, no, no Tengo mucho y estoy haciendo más cada día Esto es todo tuyo ¿Esto será eterno? Sí, lo será y si no te importa, seguiremos en contacto porque de seguro esto será eterno, sí lo será. ¿Dónde he escuchado yo? ¿En qué plataformas han dicho eso? Que yo he hablado aquí en el canal varias veces. Esto va a durar para toda la vida. ¿Dónde habré escuchado yo eso? Pero todos los que están viendo quieren saber cómo te irá en las próximas semanas. Se me estaba yendo la batería cuando cuando estaba grabando esto. No, oh, me encantaría, de verdad. Oh, muchas gracias por conectarme con este software. Es como un sueño. <ríe> Bienvenido a tu nueva vida. <ríe> ¿Qué dices? ¿Seguro? Te veo en un mes. Este es un Lamborghini. Muy, muy bien. Claro, ¿no? Me pondré en contacto con Jerry en 30 días. Eso fue hace un mes. Un este, día divertido. Este loguito, ¿Verás el progreso de ayer? Este loguito. A mí me parece haberlo visto antes. En algún lado. No recuerdo dónde. Y más adelante. Viendo Así que momento, sigue viendo. Ahora que viste cómo configurar el software Gemini 2 y empezar a obtener beneficios. tal vez. ya me acordé, ya me acordé, que... ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Yo, yo. Eh... Pero esto es de aquí, de Costa Rica, ¿no? Yo tengo una... Bueno, yo uso anteojos. Y cada vez que tengo que hacerme un examen o algo así. Eh, voy a una óptica. Ojo, no es un anuncio pagado ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente es que... Ay, ¿cómo es? Aquí ah, está. Ya me acordé. Eh, esto se llama ópticas Vitra. Sí, vean el logo, vean el logo, gente. Ah, sí, tengo la pantalla pequeña. Déjenme hacer, hacerlo un poquito más. Esto es la, panca la pantalla muy, con mucho zoom, más bien. Déjenme acomodar esto. ¿Lo ven? Ven el logo. Ese, ese, ese logo se me parece muy similar al que estaban usando en la esquina. <ríe> Yo sabía que lo había visto en algún lado. Eh, pero bueno, esto no es un anuncio pagado. Es más, hasta que Ópticas Vitra no me pague, eh, no vayan a Ópticas Vitra. <ríe> Vamos a ver. Ay, ¿qué estoy haciendo? Poner de nuevo el videito. te preguntes cómo funciona todo y sobre todo, ¿cómo puedes participar? Es una gran pregunta. Te diré exactamente cómo puedes participar en un segundo, pero ahora vamos a hablar de ti. Si estás viendo este video, puede que no te vaya muy bien económicamente, y hay un par de razones para ello, pero déjame decirte... O sea, a mí este video no... me salió porque no, no me va muy bien económicamente. Es tu culpa. Es por esto. ¡Por rayos! ¿Cómo lo supieron? Tal vez te hayan estafado, mentido y engañado más veces de las que puedes decir. Y posiblemente también sea por eso. ¿Te falta confianza? ¿Tienes mucho miedo para aprovechar las buenas oportunidades? Y el apoyo de tu familia y amigos ha ido poco a poco a cero. He visto la vida del otro lado. El lado de la gente exitosa, que no se lo pensaría dos veces para gastar 20 mil dólares en una cena. Y te digo con seguridad, el sistema está contra ti. Te daré las herramientas para una nueva vida, que te darán algo mucho más grande que cualquier reloj de 30 mil dólares o Lamborghini. Libertad. Claro, porque todo el mundo sabe que la felicidad en esta vida es en tener un Lamborghini y en tener este un, un reloj, un Rolex. En eso está la felicidad. No en las relaciones interpersonales y en el bienestar familiar ni nada de eso. No, no, no. Está en el dinero directamente. Que sí, el dinero da felicidad, porque es un conjunto de, pero no es el propósito en sí. El tipo de libertad en el que tú mandas, donde decides a quién escuchas, dónde llevas a tu familia de vacaciones, qué tipo de auto conduces y dónde quieres vivir. Voy a ayudarte a conseguirlo. Al igual que ayudé a la gente de nuestro primer grupo beta a conseguir eso mismo. Pero no confíes en mí, ya que te lo dirán ellos mismos. Ahora, si eres así como yo, posiblemente estés lleno de emoción ahora listo para empezar. Y por supuesto, si quieres asegurarte de reservar tu plaza, adelante. Crea tu cuenta ahora mismo. Rellena el campo del email y los beneficios se acumularán en tu cuenta en tan solo ¿Bueno? 10 minutos. En 10 minutos. Quizá te preguntes, va a ser usted Brandon, ¿cómo es posible que hayas creado una aplicación de trading tan potente? Es una gran pregunta. Hace dos años, mientras trabajaba en mi antiguo empleo en Silicon Valley, trabajaba en un proyecto llamado el Código Alfa. Lo que intentábamos lograr Valley. era poder predecir cuánto sería el volumen de búsqueda de una palabra clave específica en el motor de búsqueda en el futuro. En términos simples, si 100 personas buscaran la palabra Coca-Cola hoy en Google, podríamos predecir cuántas personas buscarían la misma palabra esta hora, la próxima semana y el próximo año. Dediqué tres años de mi vida a encontrar este algoritmo predictivo, hasta que un día lo encontré. Y decidió con Fue uno de los días más felices de mi vida. Ay, había qué... logrado aquello a lo que dediqué tres años de arduo trabajo. Mi jefe me dijo, muchas gracias, lo archivó para el futuro y me dijo, ahora vete a trabajar en otra cosa. Digo, sí me dieron un buen bono y todo, pero no entendían el poder del algoritmo que había creado. No podía dejarlo pasar. Sabía que había un montón de aplicaciones prácticas para este programa. Así que en las noches y fines de semana perfeccionaba y optimizaba el algoritmo. pensando Tanto trabajo también en otros para regalarlo. Usos. Luego, se me ocurrió una idea. Y si pudiera usarlo en los mercados financieros. El primer día que lo probé, me dio un rendimiento del 90% de la inversión. Nunca olvidaré ese día. Dudé en poner mil dólares en mi cuenta de broker para probar cómo me iba a ir. Al final del día, casi doblé mi dinero. Fue una locura, pero sabía que podía hacerlo mejor. Recluté a algunos antiguos colegas y empecé a construir la aplicación Gemini 1, lo que lanzamos a un grupo de amigos y familiares a principios del 2015. Cada uno de ellos vio crecer su cuenta de unos pocos cientos de dólares a miles en cuestión de días. Decenas de miles en cuestión de semanas, y cientos de miles en cuestión de meses. ¿Por qué este señor no aparece en la lista de los más millonarios junto a Elon Musk y Jeff Bezos? ¿Por qué? Si es tan bueno. mira irreal! ¿Por qué necesita de que usted le dé su dinerito para que él lo trabaje? Si se supone, si supone que tiene una fórmula mágica y que gana tanto dinero en un solo día en cuestión de horas... ¿Por qué no aparece en la revista Forbes como los millonarios más grandes del planeta? ¿Por qué? Pero sabía que podíamos hacerlo mejor. Más ingenieros se unieron a nuestro equipo de expertos y por fin hemos llegado a la versión 2 del software Gemini. Es el algoritmo de predicción más potente que el mundo ha visto jamás. De hecho, he recibido múltiples ofertas de decenas de millones de dólares, para evitar que este programa llegue a ti hoy. Pero eso no va a ¿Ustedes suceder. ¿Ustedes creen? Piénsalo por un segundo. ¿Creen que sea capaz? ¿Cómo sería tu vida de diferente si tuvieras acceso al software? No soy, no soy multimillonario, no aparezco en la lista de los millonarios más grandes del planeta Tierra. Me ofrecen dinero, no lo acepto porque yo lo que quiero es compartirlo con usted. Que usted meta ahí sus centavitos para yo trabajarlo mágicamente. Imagina que eres libre de hacer lo que quieras. ¿Cómo te admirará la gente? ¿Cómo te sentirías si pudieras dejar tu trabajo ahora? Eso para mí vale mucho más que 100%. cualquier dinero que me dé cualquier banco corrupto. Quiero decir, mira a Jerry, un tipo que me encontré al azar en la calle. Vamos a reunirnos con él hoy, después de usar el software por un mes. Te llevaré conmigo a esa reunión para que puedas ver, por ti mismo, cómo esta brillante tecnología cambió la vida de Jerry. Ah, arriba hay una cuenta regresiva que dice, mira cómo Jerry cambió su vida en solo 30 días una cuenta regresiva para que usted esté a la expectativa de ver cómo le cambió la vida a Jerry Que emoción. Jerry got himself an exotic just like he said he would. ¿Por qué no trabuñeron ¿no? Mira Vean la casa de Jerry. Esa es una mansión. Y yo me imagino que esa casa la construyeron desde cero. <ríe> en 30 días Tenía tanto dinero que pagó Si un, en una hora se ocupan 50 empleados Él pagó 5000 empleados para que en 30 días estuviera libre. Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, felicidades por tu auto, es increíble Gracias, lo compré en efectivo la semana pasada Entremos Es genial ¿Qué te parece la casa? Wow. Me alegro de verte. Sí, yo también. Dime, ¿cuánto dinero ganas? Sinceramente, el día que nos conocimos pensé que era mentira. Así que fui a comprarme un MacBook Pro. Porque pensé que alguien me diría que todo era una broma y se llevarían mi dinero. Un MacBook Pro, no una laptop. Un MacBook Pro. <ríe> ¿De verdad? Camino a casa, seguí refrescando la pantalla, viendo cómo los beneficios se multiplicaban, y pasé toda la noche mirando el teléfono, viendo el sitio web para hacer operaciones y ganarlas. Al día siguiente, fui al banco tan rápido como pude y saqué 5 mil dólares. La sensación de tener tanto dinero era algo que nunca había experimentado. Es bueno, ¿verdad? Y estoy aquí. Oye, ¿cuánto ha pasado? ¿Unos 30 días? Gano 100 mil dólares a la semana y... ¿100 mil dólares a la semana en 30 días? Crecerá cada semana gracias a la configuración de ganancia compuesta. Uh -huh. Me siento bendecido, Brandon. Interesco, Gracias. Pues. De nada. Sabes, aprovechaste la oportunidad cuando se presentó. Así que, te lo mereces. Gracias. De nada. ¿Quieres una copa? Oh, sí, con hielo, con... Y tú que estás viendo este video, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando y sé cómo Jerry gana 100 mil dólares a la semana. No me gusta. Vamos por él. Mira mi piscina. Mm -hmm. <risa> Oye, ¿quién es ella? Qué gran tipo. Cada persona que fue aceptada en nuestro grupo beta en 2015 es ahora un millonario, incluyendo a Jerry. Escuchemos ahora un par de ellos. Después de una semana de uso... <risa> Me las voces. Después de una semana estoy ganando miles de dólares... Uso de la aplicación Gemini. Había ganado 38.760... Vamos a hacer un, un, un testimonio falso. Vamos a cambiar la voz. Después de utilizar la aplicación, ahora soy millonaria. Mi vida cambió y dio un giro de 360 grados. O sea, volvió a quedar igual. Pero ahora tengo un Lamborghini. 2 con 42 dólares. Ahora vamos con otro testimonio. Una semana. Desde que estoy utilizando esta aplicación... Mi vida cambió. Ahora puedo hacer viajes al extranjero. Ando en carros de lujo. Las chicas me persiguen. Yo también. Desde que compré... Eh, desde que estoy utilizando esta aplicación, mi vida cambió. Eh, antes tenía deudas. Ahora ya no. Nada <risa> más. Y el saldo de mi cuenta era de $144,823,32 dólares. Y ahora... Mira esto, después de solo... Un... Gente, voy a dejar esto por acá, de verdad Esto ya es demasiado, demasiado Teatro, yo no soporto Tantísimo esto De verdad, que si ustedes creen que Esto es real Si ustedes creen que esto podría cambiar su vida eh, siendo tan Evidente de lo que es De verdad Que usted merece perder Ese dinero para que aprenda una, una valiosa Lección, a veces las lecciones se aprenden únicamente usted cayendo en este tipo de estafas, pero si usted es una persona un poquito analítica, un poquito pensante eso no existe gente, chicos eh, se, me, se me está haciendo tarde nos vemos hasta la próxima, chao